Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué onda? Buenos días, ¿cómo están? A ver, bueno, este, pues antes de empezar en lo que estábamos, eh, me pregunté si alguien tiene alguna duda de algo o, o continuamos uh -huh. ¿Qué onda? ¿No? ¿Todo clarísimo? También tarea, ¿verdad? Supongo. <ríe> Entonces, como supongo que no tienen dudas, eh, les comparto entonces mi pantalla y continuamos con lo que estábamos viendo, ¿vale? Este, ajá, ok, entonces pues... Nos quedamos aquí, ¿no? Eh, el día de ayer, les recuerdo, eh, estábamos checando esta noción de continuidad eh, y vimos esta definición este, general, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? O sea, que era para, para espacios métricos. este, Y bueno, vimos algunos ejemplitos y algunas proposiciones. Quizás la más resaltable es esta, ¿no? Que si descomponemos a una función en su parte real y su parte imaginaria, por supuesto una función de algún subconjunto de los complejos en los complejos, esta función iba a ser continua en un punto, si y solo si su parte real y su parte imaginaria eran continuas no en el punto en cuestión. este Y lo que yo les comentaba ayer es que ese resultado ya debían conocerlo, no porque es el... Conocido el resultado de que una función de algún subconjunto de R2 en R2 es continua, si solo si entrada de entrada es continua, ¿no? Este, y bueno, ahí más o menos nos quedamos. El punto es que el último resultado que estábamos empezando a platicar era este que aparece aquí, ¿no? En la proposición 10, que básicamente nos dice cómo se comporta la continuidad respecto a, operar, a las operaciones que hay entre funciones, ¿no? este Entonces, bueno, para no andar haciendo más este, observaciones al aire Lo que hizo el resultado es que si yo me tomo F y G Dos funciones de A, un subconjunto de los complejos En los complejos Aquí también vamos a este, considerar el caso en el que el codominio sean puedan ser los números reales Es decir, eh, el mismo resultado va a valer si F y G son funciones Que van de A en los reales ¿va? Y el punto es que eh, estas dos funciones les voy a pedir que sean continuas en un punto ¿no? que le estamos llamando aquí z0 entonces lo que dice la proposición es que si esto sucede entonces la función suma que está definida en el dominio común ¿no? que es el conjunto a y que tiene valores los complejos o los reales depende con qué hayamos empezado sigue siendo continua en z0 ¿no? y lo que yo les comentaba ayer era que esta función este el, era continua o sea, básicamente la demostración era una prueba ese estilo epsilon medios ¿no? Eh, entonces eso respecto a la suma ahora, ¿qué sucede respecto al producto? si ustedes toman el producto de dos funciones que otra vez va a ser una función que va a estar definida en el dominio común ¿no? que en este caso es A, el que toma valores en los complejos, o los reales en el segundo caso, esa función va a seguir siendo continua en el punto Z0, eh, Quizá la demostración de esta parte sí es un poquito más compleja, ¿no? Porque si se acuerdan de la demostración que hicieron en cálculo 1, ¿no? Para las funciones que van de R en R, eh, ahí tienen que meter un 0, ¿no? O sea, porque como que queremos analizar la diferencia f por g en Z menos f por g en Z0, que eso es lo mismo que f de Z, g de Z0, perdón, f de Z, g de Z. Y luego f, a ver, si quieren, escribo que para no andar ahí diciendo las cosas al aire entonces lo que, a lo que me refiero porque hay que meter el 0 es lo que quisiéramos analizar en ese caso eh, es que eh, la distancia esta eh, f por g en z menos f por g en z0 la puedo hacer chica cuando z está z0 en una distancia pequeña ¿no? entonces lo que yo les comentaba es que esto si ustedes recuerdan en cálculo 1 lo que hicieron hacían era pues tomaban la regla de correspondencia del producto Que no era más que evaluar en cada una de las funciones Y tomar el producto Pues me va a quedar aquí esto y me va a quedar aquí esto ¿Vale? Y lo que hacemos es meter un cero Entonces ¿Cómo metíamos este cero? Pues básicamente lo que queremos hacer es Mezclar una de estas funciones Con uno de los valores aquí Para que aparezcan las diferencias que queremos, ¿no? O sea, eh, a saber, fíjense, lo voy a hacer Y ahorita vamos a darnos cuenta de, de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí voy a meter eh, F de Z Este, F de Z y aquí G de Z0, eso me refiero con mezclar, para no alterar la expresión, aquí tendría que tomar esta cosa y esta cosa. Y luego aquí pongo lo que me faltaba de eso, ¿no? Que es F de Z0. G de Z0. ¿Vale? Y la norma de esto. Y el punto es que fíjense. Si yo considero estas dos y estos dos términos. Así juntos. Vean que este primero es F de Z por G de Z menos G de Z0. Que ese término ya está padrísimo. Porque. Esto es algo que vamos a poder hacer pequeño cuando Z y Z0 estén cercana, cercanos porque la G es continua Y luego pues por este otro lado, fíjense que lo que puedo hacer es fijarme que lo que tengo a la hora de factorizar es F-F de Z0 Y esto multiplicado por G de Z0 Y otra vez, este término está bien padre porque puedo hacer pequeño esto no cuando Z está cercano a Z0 ¿no? Y me queda esa cosa que tengo aquí entonces, pudiérase imaginar, ¿no? o sea, lo que hacen en cálculo 1 era aplicaban la desigualdad del triángulo. Y bueno, en este caso también que el valor absoluto es multiplicativo. Recuerden que la valor es multiplicativa. Para llegar a algo de este estilo, ¿no? O sea, nos quedaría esta norma multiplicado por g de z menos g de z0. ¿No? Luego aquí me quedaría más, pues f de z menos f de z0. ¿No? Y luego estoy multiplicado por g de z0. Fíjense que esto ya lo puedo hacer chiquito cuando Z está cercano Z a Z0 por la continuidad de la F. Pero aquí hay un pequeño problema, ¿no? Porque aquí tengo pues todavía la variable, ¿no? O sea, la Z que tengo ahí todavía es una variable que va a correr en el dominio, ¿no? O sea, de la, de la función F. este, Quizás para ser más preciso, o sea, no es exactamente el dominio, sino en la vecindad, ¿no? Que me permite hacer pequeño esto. Pero no hay ningún problema, ¿no? Porque, o sea, el punto es, ahí podemos ocupar otra delta para hacer pequeño esto. Porque como la F es continua en F de Z0, pues... Para empezar, fíjense, podríamos hacer eso, ¿no? Para epsilon igual a 1, encontrar una delta de tal manera que eso sucede, y con eso acotar esto, por un término, ¿no? Y pues ya con eso puedo acotar todo esto, y todo puedo hacer eso tan pequeño como yo quiera. Este, no sé en mis planes explicar esto, porque pues, ya lo vi en el cálculo 1, pero bueno, más o menos por ahí iría la, de, la idea de la demostración, ¿no? De por qué la f por g es continua en z0, sabiendo que la f y la g son continuas, ¿vale? Entonces eso sería la afirmación 2 eh, tengo una afirmación 3 que es para el cociente de funciones eh, en esta fíjense que hay que ser un poquito más cuidadoso ¿no? o sea, eh, el punto es para que de entrada eh, tenga sentido la expresión que vamos a trabajar pues el punto es tenemos que pedir que g de z0 sea diferente de 0 pues porque eso es lo que vamos a hacer cociente y vean que inclusive en el dominio de la función cociente hay que tener otro cuidadito extra porque nada más podemos considerar los puntos ¿no? de el dominio, que en este caso era A, del dominio común de F y G, donde la G no se anule, ¿no? para no tener divisiones en tercero. ¿no? Porque si no aquí tendríamos que poner los, los, este, los complejos extendidos. ¿no? Y bueno, el punto es, estamos analizando funciones de los complejos en los complejos. Y el punto es, bueno, eh, si ustedes toman la definición de esta función, esta función sigue siendo continua en Z0. Repito, no es más que tomar el co a tomar el cociente con el debido cuidado de pedir que los denominadores no sean cero, ¿vale? Y esa es la propiedad número 3 de la proposición. Eh, y ya para concluir, ¿no? Las propiedades básicas, la propiedad 4 nos dice que si yo tengo otra función, que va de un dominio que aquí le vamos a llamar B, otra vez, ¿no? Subconjunto de C a los complejos, fíjese, con la propiedad de que todos los valores en la imagen de la función está F, ¿No? quedan contenidos en ese dominio común, fíjense que esta condición lo que me permite decir es, yo puedo componer la función h y la, la función f. ¿Por qué? Pues porque el codominio de una corresponde o se encuentra contenido en el dominio de la otra. Entonces, además le voy a pedir a esta función h que sea continua en el punto f de z0, que trivialmente es un punto de, de b, ¿no? Por esta condición que tengo aquí. Entonces, fíjense, bajo esas condiciones... Puedo, como ya habíamos dicho, ¿no? tomar la composición de h y f, que va a ser una función que va a ir de a en los complejos, y lo que me dice mi proposición, es que esta composición es una función continua en el punto z0. ¿Vale? Entonces, en pocas palabras, este resultado nos está diciendo, suma de continuas en un punto es continua en el punto, producto de continuas en un punto es continua en el punto en cuestión, cociente de continuas es en el punto en cuestión con, repito, ¿no? El debido cuidado de considerar el dominio correcto, que son los, el conjunto de puntos del dominio donde la g nos anula, y por último, composición de continuas es continuo ¿no? Esa proposición, a lo mejor así ya como la dije, ya la tienen bien en mente, ¿sale? Y bueno, este, como les, como les comenté el día de ayer, y el día de hoy también un poquito, eh, la demostración de esta proposición es exactamente la misma que utilizaron en cálculo 1, ¿no? Ya más o menos lo vimos para el caso del producto y para las demás ya se la imaginarán, ¿no? este Entonces, no vamos a hacer la demostración porque es una demostración sencilla que a estas alturas ya deberían este, manejar bastante bien, ¿no? O sea, mejor vamos a empezar con la teoría para decir cosas eh, que de verdad a lo mejor este, no, no nos hemos puesto a pensar en esos momentos porque no tenemos la definición de continuidad, ¿no? Y por este tipo de cosas... Me refiero a cosas que tengan que ver con funciones de variable compleja. ¿Vale? Y entonces este. Pues déjenme platicarles algunos ejemplos bien sencillos. Eh, a ver, antes de ver los ejemplos, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Ya saben que de por sí me pueden interrumpir a la hora que quieran, eh. Este, yo no tengo ningún problema con, con que me interrumpan. Entonces tienen alguna duda? Bueno, ok, entonces vamos a ver nuestro primer ejemplito, ¿van? Que es el caso de la exponencial compleja, ¿vale? Entonces la exponencial compleja, le recuerdo una función que va de los complejos en los complejos. Como ya les dije, ¿no? Si quieren verse así super fresas y decir exactamente dónde va, recuerden que la exponencial compleja no toma el cero, entonces podrán poner aquí esa estrellita. Pero bueno, en cualquier caso la podemos escribir con una función así, ¿no? Entonces el punto es, eh, recordemos que la regla de correspondencia de la exponencial compleja es aquella que a cualquier z le asocia e a la parte real del complejo en cuestión, que aquí esa y es la exponencial real, ¿no? Elevada a ese número real, y eso lo multiplica por el cis de la parte imaginaria. Que recuerden que esto es coseno de la parte imaginaria de z más y veces el seno de la parte imaginaria de Z. ¿Vale? Entonces fíjense muy bien lo siguiente. Lo que queremos ver es que esta función es continua. Entonces lo que vamos a utilizar son las proporciones que hemos visto. Para esto vamos a notar que la parte real de la exponencial compleja. Uh -huh, fíjense, está dada por esta función. Que es multiplicar, por supuesto, no la exponencial de la parte real de Z. Que eso es un número real. Por... La parte real del cis Que es el coseno de la parte imaginaria no Que es esto que estoy poniendo aquí Entonces es la parte real del exponencial ¿Qué sucede con la parte imaginaria? Bueno, la parte imaginaria Llevará multiplicado esto mismo otra vez Por la parte imaginaria de esto Que la parte imaginaria Recuerden que es el seno de la parte imaginaria de z Entonces la parte imaginaria De esta función e a la z Es e a la parte real Por el seno de la parte imaginaria ¿Vale? Entonces vean, la parte real de esta función es esta Y la parte imaginaria de, esa, de la función exponencial es esta Vean que por ejemplo si analizamos esta función Esto tiene el producto del exponencial real Que es una función que conocemos y sabemos que es continua en su do, todo su dominio Y el coseno no, de la parte imaginaria La función coseno es una función que es continua también en todo su dominio Entonces el producto de estas dos funciones es continua y eso quiere decirme que la parte real y la exponencial es continua. ¿Vale? De forma análoga. Si analizo la parte imaginaria, tengo el producto de esta exponencial, que es continua, y del seno de la parte imaginaria, que el seno real es continuo. ¿No? Entonces este producto sigue siendo continuo, si quieren ustedes, por la proposición anterior. ¿No? Entonces, dado que la parte real y la parte imaginaria ambas son continuas, ahora sí podemos utilizar este resultado que ya hemos visto el día de ayer, ¿no? Este que decía, si u y b son continuas, claro, aquí está hecho para un punto, pero pues trivialmente, no o se recuerden que continuidad sin ningún apellido es continua en todo el dominio, ¿no? Entonces, si u y b son continuas en todo su dominio, eso es equivalente a que la función eh, sea continua. Entonces, pues este resultado, pues la exponencial compleja ya me va a salir una función que es continua, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante no trivial respecto a los que vimos ayer de una función de esas que hemos estudiado ahorita, que es continua, ¿vale? Entonces, ya tenemos un ejemplo bien interesante. Eh, otro ejemplo eh, es el caso de las funciones seno y coseno complejas. ¿no? O sea, de hecho, todas las funciones trigonométricas este, complejas van a ser este, eh, continuas, ¿vale? Nada más para fijar ideas, aquí estoy considerando las dos típicas. Este, entonces, a ver, por ejemplo, de hecho hasta voy a simplemente trabajar el caso del seno Pero estamos en el caso de la función seno Si ustedes recuerdan la función seno A cada z lo mandaba a e a la iz Menos e a la menos iz Y eso lo dividía entre 2 i ¿Vale? Entonces, fíjense ¿Qué sucede? Pues de entrada vamos a notar Que esta función la puedo pensar como un medio Multiplicando a e a la iz menos e a la menos z trivialmente toda función constante es una función continua ¿no? entonces ese producto es continuo si solo si e a la iz menos e a la menos iz es una función continua ¿vale? entonces ahora ¿por qué las funciones son continuas? Pues ya vimos anteriormente que la exponencial es continua y si yo multiplico el dominio por una constante ella sigue siendo continua ¿a qué me refiero? las funciones y por z y menos y por z siguen siendo continuas ¿no? y a la hora que las compongo con la exponencial para que me den esta función y esta función que tengo aquí sigue siendo continua por la proporción anterior ¿no? entonces ¿qué obtenemos de todo este argumento? que tanto la función e a la y z como e a la menos y z ambas son continuas y entonces su diferencia va a seguir siendo continua ¿no? Entonces pues Ya demostré entonces que esta función seno la puedo ver como producto de 1 entre 2 y que es continua por e a la iz menos e a la menos iz que también es continua Entonces producto de dos funciones continuas es continua y por ende el seno es continuo ¿Vale? Y bueno de forma análoga ustedes pueden demostrar que también el coseno es continuo Recuerden que la diferencia es que nada más aquí tiene un signo de más ¿No? Y bueno no tiene la i de abajo Entonces también seguirá siendo continua ¿Vale? Entonces pues el teorema justamente lo que quiero resaltar es que ese teoremita nos permite, ¿no? O bueno, aunado al teorema anterior, nos permite para muchos ejemplos concretos de las funciones que estamos trabajando ahorita Demostrar la continuidad muy muy sencilla de saber la continuidad de la parte real y la parte imaginaria Que al final de cuentas son funciones reales y ahí ya tenemos información de la continuidad ¿Vale? Ok, entonces a ver, ¿preguntas? ¿Dudas? Si siguen ahí, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, ya un comentario. Ah, todo bien, bien. No había otro, ¿vale? ah. Sale. Entonces, ok. Pues ya que hicimos este repaso, ¿no? Así como general de lo que es la definición de continuidad, ya vimos muchos ejemplos, que es algo que nos importaba mucho, ¿no? O sea, tener los ejemplos con la teoría que estamos trabajando y esa propiedad de cómo, eh, o recordamos esta propiedad de cómo se, este... ¿Qué propiedades tiene la continuidad, no? Respecto a las operaciones que tenemos de funciones, eh, vamos a establecer el, un teorema que también ya a estas alturas es bien conocido por ustedes, de que nos caracteriza la noción de continuidad, ¿vale? Entonces, para eso, este, permítanme recordarles rápidamente lo que vamos a entender por la definición de límite, ¿no? O sea, yo sé que la definición de límite ya tienen hasta el cansancio en su mente, déjenme dedicarle unos minutitos para recordarles la definición, porque recuerden que eh, estamos escribiendo las definiciones para cualquier espacio métrico en general, entonces voy a recordar la definición y después de eso pasaré a darles el el teorema, ¿no? Enunciarles el teorema que quería recordarles de funciones continuas, que va a ser el teorema este, importante, ¿no? De, de este, tener en mente, ¿no? Para el curso. Entonces, pues recuerdo que si toman una función entre los espacios métricos, ¿no? X y Y, si toman X ser un punto en el dominio, ¿no? En la función esta, Y ser un punto en el codominio, voy a decir que el límite, ¿no? De F, cuando X tiende a, eso sería, aquí es X0, eh, perdón, aquí que hay un igual. Este, entonces sería el límite de cuando f tiende. El límite de f cuando x tiende a x0 es y0. Lo cual lo vamos a denotar como en toda la vida. ¿no? O sea, lim sub x rayita x0 de f de x es y0. O, o otra forma de denotarlo es f de x rayita y0. Cuando x va a x0, ¿no? A x rayita x0. Fíjate. Si la definición de todas las vidas. Si para cualquier epsilon mayor a 0 Puedo encontrar una delta que depende tanto del punto x0 como de la epsilon que me estoy tomando, que también es un número mayor a cero, un número real mayor a cero, con la propiedad de que siempre que yo haga la distancia chiquita, ¿no? Entre los dos puntos del entre un punto del dominio respecto a x0, y por chiquita me refiero a la distancia menor a delta, puedo hacer que la distancia entre el valor de ese punto x, ¿no? Cuando le aplico a la función f, y lo que vamos a llamar el límite que es y0, ...es menor a la epsilon, no? ...la definición de toda la vida... Eh, ...y este... ...hacemos las observaciones de toda la vida... ...recuerden que... ...una función puede o no tener el límite... ...cuando tiene a, tiende a un cierto punto... ...pero si tal límite existe... ...ese límite tiene que ser único... ...y por eso es que se le llama el límite... ...y no un límite... ...no... ...este... ...y bueno... ...además... Eh, por si tenían este, o sea, recordemos que los límites también se, se llevan bien con las operaciones, ¿no? Entonces, este, esa es básicamente la proporción esa que les pongo aquí. Si se toman dos funciones f y g que van de un cierto subconjunto de los complejos en los complejos, y además yo supongo que el límite de esas funciones cuando se tiende a z0 existe, y además en un caso es L y en el otro caso es m, entonces, pues se cumplen todas las fórmulas que ya conocíamos, ¿no? La suma tendrá límite cuando Z tiende a Z0, y el límite es la suma de los límites. El producto tendrá límite, ¿no? Cuando Z tiende a Z0, y el límite de este producto es el producto de los límites. Y por último, si la M es diferente de 0, el límite del cociente también existe y es el cociente de los límites, ¿no? Y otra vez, ¿no? No hacemos la demostración de eso porque es exactamente la mismísima demostración que hicieron en cálculo 1, ¿no? O sea, no nos utilizaban las puras propiedades de que están trabajando, en este caso con el valor absoluto, que es con la norma compleja, pero la norma compleja y el valor absoluto cumplen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a saber las cosas relevantes para que esas demostraciones salgan es que la norma, a ver, productos, y que la, se cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Básicamente con todo eso se demuestran esas propiedades. ¿Sale? Y bueno, ya que les recordé la definición del límite y esas propiedades básicas. Ahora sí ya puedo presentarles el teorema Que quería recordarles respecto a la noción de continuidad no Que es el teorema bien grande que tenemos aquí Este, Voy a leer un poquito bueno, Voy a leer este teorema para explicar cada uno de los incisos Y ahora les preguntaré si tienen dudas con algo Va acerca de este Entonces fíjense Otra vez nuestro dato inicial va a ser una función Que va de un espacio métrico a otro espacio métrico ¿ajá? Y voy a tomarme un punto x0 en el dominio ¿Por qué? Porque ese teorema nos va, a decir, nos va a caracterizar cuando una función es continua en el punto x0, ¿sale? Entonces lo que dice el teorema es que van a ser equivalentes para la función que tomamos ser continua en x0. Número 2, la conocida noción que ustedes tienen que es que el límite cuando x en x0 de la función es f de x0. Y fíjense, esto me está diciendo dos cosas, el límite cuando x en x0 la función f existe y además nos está diciendo que además de existir tiene que coincidir con f de x0. ¿no? que esta es quizá la noción primitiva, ¿no? que todos tenemos del límite de la preparatoria ¿no? número 3, que no es para más que parafrasear la definición que quiere decir el eh, límite ¿no? la definición que acabamos de ver en ese sentido, fíjense, es que para cualquier epsilon mayor a cero yo puedo encontrar una delta otra vez, que depende del punto x0 y depende de la epsilon, que también es un número real mayor a 0 fíjense, con la propiedad de que la bola con centro en delta y radio x0 se encuentra contenida en la imagen inversa de la bola con centro en epsilon y radio f de x0 ¿saben? déjenme resaltar que en esta, esta tercera equivalencia aparece este lenguaje de que tiene que ver con las bolas ¿no? Que ustedes estuvieron repasando con Frank el día lunes, martes, ¿no? Si no me equivoco Él les recordó cuál era la definición de La bola centrada en un punto y con un cierto radio ¿no? Entonces, esa tercera parte ya involucra ¿No? Esa definición que recordaron con Frank ¿Va? Eh, y bueno esa propiedad, si ¿se, se fijan eh, No es nada fantástica Sino que no es más que parafrasear de forma conjuntista La definición de, de que se cumple eso, ¿no? O sea eso de que X, la distancia de X a X0 sea menor a delta, quiere decir que X es un punto en la bola, ¿no? Y el punto es la conclusión que decía, F de X menos F de X0 es menor a epsilon, fíjese que eso quiere decir que F de X es un punto en la bola con centro en F de X0 y radio epsilon, ¿no? Y para todo dejarlo en términos de la X, eso quiere decir que, fíjese si F de X0 es un punto aquí, eso quiere decir que X está en la imagen inversa de ese conjunto, ¿no? Que es lo que estamos poniendo acá. Y, pues, bueno, pues la X ya se cumple esta contención, ¿no? O es sea, trivialmente la definición, ¿vale? Ahora, si recuerdan la definición de lo que es un conjunto abierto, que también la recordaron con Frank el día martes, pues fíjense que esta definición, justamente la podemos parafrasear en términos de conjuntos abiertos de la siguiente forma. Entonces, como no hay equivalencia... Una función va a ser continua así. Siempre que yo me tome un conjunto abierto en el codominio. Si yo calculo su imagen inversa. Que eso es un conjunto en el dominio. Este conjunto me sale abierto. ¿Vale? Entonces esa es una equivalencia más. Que es muy, muy, muy útil. O sea, más útil, más útil de lo que en un principio podría parecer. Porque, pues justamente si ustedes observan esto, como que aquí salvo bueno, la definición de abierto, como que la parte métrica ya queda implícita, pero es una definición que, créanme, o sea, es bien, bien, bien importante saberla manejar y, y se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué les digo que me crean, no? O sea, eh, seguramente en su curso de cálculo vieron, ¿no? Esa Lo importante que es esta definición y, y si no, en su curso de análisis, ¿no? Este... Es una de las formas más, este, canónicas, ¿no? De mostrar que una función es continua, viendo que la imagen inversa de un abierto es un abierto, ¿no? Eh... Vale, entonces, siguiente inciso Recuerden que los abiertos son duales a los cerrados En el sentido de que un conjunto es abierto Si solo si su complemento es cerrado ¿no? Entonces, si tengo esta afirmación para el caso de abiertos La afirmación correspondiente para el caso de cerrado sería Una función va a ser continua en el punto x0 Si solo si Siempre que yo me tome un conjunto cerrado en el codominio Si yo le calculo su imagen inversa que me va a dar un subconjunto del dominio. Ese subconjunto va a ser ahora. Cerrado. ¿Vale? No, no hay mucho que decir. De hecho es bien claro de lo que les acabo de decir. Porque 4 y 5 son equivalentes. ¿No? Y para concluir. Eh, una afirmación 6. Que es una afirmación que también es bien y Que seguro también ya saben hasta el cansancio. Porque en cálculo se usa el cansancio. Y también en análisis se ocupa del cansancio. Es que. Hay una caracterización con sucesiones, ¿no? Que esto involucra a otra de las cosas que estuvimos recordando con Frank el día martes. Entonces, a saber, la caracterización con sucesiones dice que mi función f va a ser continua en x0. Fíjense, si solo así siempre que yo me tome una sucesión que converja a x0, fíjense que esa convergencia se da en el espacio dominio, que es x, fíjense, tiene que suceder que. Si yo le aplico a cada uno de los términos de la sucesión la función f, y con eso, pues fíjense, puedo formar esta sucesión, que ojo, esta es una sucesión que ahora ya vive en el codominio, que en este caso es Y, lo que tiene que suceder en esta sucesión es que esta sucesión converja a f de x0. A lo mejor lo que, la forma en la que ustedes conocen este resultado, porque es la forma en la que se parafrasea mucho, es que una función continua manda sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. ¿Vale? Dicho así se entiende cuál es el resultado Pero a ver, fíjense, hay algo mucho más fuerte ¿No? En eso, metido No solo es que mande esta sucesión convergente En la sucesión conver convergente Sino que además, la sucesión correspondiente tiene límite eh, eh, Este, la aplicación De la función f en el límite De la sucesión original ¿No? O sea, si sí es bien fuerte esa condición O sea, el límite no es cualquier cosa, sino es F del límite que tenía originalmente ¿Sale? Y ese es a grosso modo nuestro teorema de caracterización más importante de funciones continuas en un punto. ¿Vale? Aparece la noción de límite, aparece la noción de estas bolas, ¿no? Que son eh, componentes importantes en espacios métricos, aparecen las definiciones de abiertos cerrados, que son eh, otra vez, ¿no? Dos definiciones importantes en espacios métricos. De hecho, más en generalmente en estos espacios que se llaman topológicos. Y aparece una caracterización que tiene que ver con las maravillosas sucesiones, ¿no? Que, que hasta el cansancio deben saber que son importantes, ¿no? En, en cálculo, ¿no? en cálculo no y en análisis, ¿vale? Entonces, es un teorema bien bonito que nos da diferentes formas de ver continuidad este en un punto, ¿sale? Ok, eh, a ver hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Algo que quieran que, que chequemos. Entonces, ese es nuestro teorema, ¿vale? Este. Y bueno, ya para cerrar esta, esta discusión. Este. Y también, ¿no? Recordando que ustedes vieron con Frank algunas definiciones de conjuntos especiales, ¿no? En espacios. Eh, a saber la definición de compacto. La recordaron en algún momento. Que ya también, por supuesto, ¿no? La vieron hasta el cansancio en cálculo 3, ¿no? Eh, y, y también el análisis es bien importante, ¿no? Y también vieron la definición de conexidad, que a lo mejor esa no es este tan... A lo mejor no se le presta tanta atención en un curso de cálculo, no sé sea, a lo mejor sí. Eh, en un curso de análisis uno a lo mejor tampoco. Eh, pero si por ejemplo a ustedes les gusta el análisis, eh, el análisis 4, por ejemplo, es, es fundamental. Pero bueno, el punto es, o sea, son definiciones que son importantes, ¿no? O sea, no, ya no voy a decir más cosas. ¿eh? Voy a decir un par de observaciones. Que tienen que ver con funciones continuas y esas dos definiciones, ¿vale? Entonces, a ver, fíjense. Eh, la primera de ellas es que si yo me tengo una función, va a ser respecto a conexidad, ¿vale? Entonces, fíjense. Esta dice que si yo me tengo una función continua, ¿vale? Entre dos espacios métricos, y además yo sé que el dominio de esa función continua es conexo, entonces la imagen de esta función. Que es un subconjunto del codominio. Tiene que ser conexo. A lo mejor si han escuchado ese resultado por ahí. Eh, la fórmula que se parafrasea es. Una función continua. Manda conexos en conexo. ¿Vale? Entonces lo que está diciendo esa proporción. Una función continua manda conexos en conexo. Y, y bueno. Este, déjenme para no que no quede así como todo en al aire. Y dado que esa es la noción menos usual, ¿no? Respecto a conexidad y compacidad Porque compacidad seguro hasta se de ella, ¿no? Eh, de tanto que la mencionaban Entonces déjenme dar la demostración de este hecho Que es una demostración bien y bien sencillita Como se van a dar cuenta de eso. Entonces la idea de cómo demostrar esto es Vamos a trabajar la contrapositiva Y la contrapositiva sería Si quiero demostrar que P implica Q Voy a demostrar que no Q implica no P O sea, que si la imagen no es conexa, voy a demostrar que X no es conexo, ¿vale? Entonces, pues, voy a suponer eso, ¿no? O Entonces, sea, pues, voy a suponer que F de X no es conexo, y eso lo que quiere decir es que puedo encontrar dos subconjuntos, no, en este caso estoy trabajando en el codominio que es Y, que son abiertos, son no vacíos y además son ajenos, con la propiedad de que yo puedo descomponer a F de X como unión de esos dos subconjuntos. ¿Vale? Entonces, eso repito, es la definición de ser conexo, nada más. Ahora, fíjense, lo bonito de este resultado es que voy a utilizar el material de continuidad que trabajamos que, que recordamos en la proporción anterior. ¿Van? Entonces, fíjense, voy a hacer la siguiente observación. No sé que como la intersección de A con B tiene que ser vacía, pues justo, ¿no? Por construcción, este, ah, bueno, aquí dice, ¿no? No es eso, ¿no? Es ajenos. Fíjense que si yo intersecto la imagen inversa de A con la imagen inversa de B, eso tiene que seguir siendo vacío, ¿no? Porque A intersección B es vacío, ¿sale? Ahora, por otro lado, como la función que tengo aquí es continua, aquí yo voy a ocupar la hipótesis de continuidad, yo sé que la imagen inversa de abiertos es abierto, ¿no? Entonces, como A y B son abiertos, F a la menos uno de A y F a la menos uno de B son abiertos vale y ahora aquí va quizá la parte que es más interesante lo que está diciendo aquí las notas es que x lo puedes componer como la unión de la imagen inversa de a y la imagen inversa de b A ver, eso quizás es la parte que requiere más argumento fíjense, yo sé que f de x lo puedes componer como a unión b, entonces tengan eso en mente y ahorita vamos a argumentar porque sucede lo que les estoy diciendo ahorita, entonces fíjense sabemos, o las hipótesis mejor dicho es que f de x es A unión B. Entonces, a ver, si quiero escribir todo en términos de la imagen inversa, pues lo, lo, lo que se nos puede ocurrir aquí es, aplica la imagen inversa a esto. Entonces, a ver, si aplico imagen inversa a esta ecuación, del lado izquierdo me va a quedar la imagen inversa de la imagen directa, ¿no? Y del lado derecho me va a quedar la imagen inversa de A unión B. Ahora, recuerden que la imagen inversa de una unión, es la unión de las imágenes inversas Entonces de este lado me va a quedar directamente F a la menos 1 de A Unión F a la menos 1 de B ¿Vale? Ahora, pero aquí hay una cosa que es interesante Les recuerdo que si uno calcula La imagen inversa De la imagen directa ¿No? En un conjunto Esto no tiene por qué ser el conjunto en cuestión Esto a lo más sabemos Que está contenido en el conjunto en cuestión Que en este caso es X ¿Vale? Por eso les digo que esa parte del argumento es delicado. Aquí la propiedad que estamos utilizando es esta que ustedes vieron, ¿no? Por ejemplo, en el superior 1 que es que la imagen inversa de la imagen directa de un conjunto contiene al conjunto en cuestión. ¿Vale? Y no necesariamente es igual, ¿no? Una, una de las cosas cuando es igual, por ejemplo, es cuando la f es inyectiva. Si la f es inyectiva, eso sucede. ¿No? Pero bueno, si no en general no pasa. Sin embargo, y fíjense, aquí lo que se va diciendo es que la x está contenida en esta unión. Sin embargo, las notas nos dicen que la X es de hecho igual a esta unión. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues porque como aquí justamente la X es todo el dominio, vean que F a la menos 1 de A y F a la menos 1 de B son subconjuntos de X. Y como F a la menos 1 de A y F a la menos 1 de B son subconjuntos de X, la unión sigue quedando contenida en X, entonces eso contiene a X. Entonces, si fijan, lo que hicimos aquí fue un pequeño sándwich, donde tenemos como parte de abajo a X, como parte de arriba a X, y como parte intermedia esto, pues aquí sí ya deducimos que la X tiene que ser f a la menos 1 de A, unión f a la menos 1 de B. ¿Vale? Y bueno, entonces, ya de aquí ya lo que estamos observando, ya que demostramos esta proporción que repito es la parte no trivial del argumento, es que aquí lo que estoy haciendo es descomponer al conjunto X mediante la unión de dos conjuntos abiertos ajenos entre sí. Pues eso quiere decir que X no puede ser conexo. No, porque estoy en una descomposición de él Y pues entonces ya demostré La contrapositiva de mi afirmación ¿no? Ya demostré que si F de X no es conexo X no es conexo Que lo que quiere decirme esto es Que entonces si X es conexo F de X es conexo ¿Vale? Entonces repito el resultado Una función continua Manda conexos en conexos ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta Con el argumento que hicimos? ¿No? Bueno, eh, déjenme resaltar una cosa, ¿no? O sea, vean que aquí utilizamos, ¿no? Este hecho interesantísimo ¿no? de que las funciones continuas, la imagen inversa abierta es abierta, O sea, sigo diciendo, ¿no? o sea, yo recuerdo mucho que cuando yo estudié este tipo de proposiciones por primera vez en mi vida, este, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Re esas proposiciones porque, o sea, me ponía a pensar un poco y decía, es que aquí como que ya desaparece la parte métrica, ¿no? Y, como que inicialmente decía, bueno, pues es una afirmación más, a veces muchas veces matemáticas eh, nos gusta caracterizar cosas, pero no todas las caracterizaciones son este útiles, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor esta caracterización no es tan útil, ¿no? O sea, y aquí estamos viendo un lugar donde se ocupa esa caracterización, ¿no? O sea, y este tipo de resultados, recuerdo que a mí cuando empecé a estudiarme, me encantaron, ¿no? O sea, porque si ustedes ya saben un poquito de topología, ustedes se darán cuenta que las emociones topológicas son exactamente las mismas y no dependen de... De la estructura métrica aquí, ¿no? O sea, y eso a mí, en su momento, eh, me voló la cabeza, ¿no? Dije, wow, este, esta teoría es muy, muy general, ¿no? Y esas ca caracterizaciones son, este, bastante fuertes, ¿no? Este, me bueno, es un comentario como random, este, a lo mejor. Pero, o sea, sí es algo que quiero resaltarles, ¿no? O sea, estas propiedades, aunque a lo mejor se ven abstractas, sí son bien útiles, ¿no? A la hora de querer hacer cosas. Aquí es un ejemplo de ello. Entonces, bueno. Funciones continuas mandan conexos en conexos, ¿Vale? Eh, a lo mejor A uno de ustedes aquí Podrá llegar su mente así De a ver ok Ya chicas algo resulta a la imagen inversa ¿Qué pasa? Perdón, a la imagen directa ¿Qué pasa? Si yo me pregunto lo siguiente Tengo una función continua Ahora me tomo un conexo en el codominio Y calculo su imagen inversa Eso me va a dar un subconjunto del dominio Ese subconjunto será conexo es una proposición que no se le puede ocurrir aquí. Aquí ya lo hicimos con la imagen directa. Con el punto sería, con la imagen inversa vale el resultado. Y la respuesta es que no. Y aquí les pongo un ejemplito muy, muy, muy sencillo. Que es el caso de la función seno. ¿No? Y bueno, es un, es un ejemplo de una función que va de los reales en los reales. Eh, ¿Por qué? Porque el punto es, fíjense, aquí el intervalo 0,1 1 abierto. De, este... De hecho, también podrán tomar el cerrado, no importa. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo es abierto. Es un conjunto que es conexo en los reales. Sin embargo, la imagen inversa bajo la función seno de ese intervalo, la voy a expresar como esta unión de intervalos, ¿no? Eh, todos son intervalos abiertos, no ajenos. Y pues, eso lo, lo que me estaría diciendo es, fíjense, como aquí de hecho tengo una cantidad numerable de intervalos, ¿no? Abiertos pues eso quiere decirme que esta, este conjunto no puede ser Conexo, este, con ¿no? Este, a lo mejor Puesto así, esta unión los pueda pantallar pero a ver, fíjense Vamos a hacer un pequeño dibujito que se dar cuenta Que esta, lo que estoy escribiendo en esta unión es una bobada o sea, lo único que estoy diciendo es lo siguiente Si ustedes recuerdan, la función Seno, cuando uno La grafica, pues es algo del siguiente estilo no A ver, voy a pensar que aquí tengo mi plano Este, xy, ¿no? O sea, aquí tengo r2 Y la función seno bueno, pues en 0 pasa por el 0, aquí llega a pi medio, o sea, por aquí cruza en pi, ¿no? Y, y así se va, ¿no? O sea, va 2pi y así se va. Entonces, esta es mi función seno, ¿no? Y, y también para la parte imaginaria, ¿no? algo parecido. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que, estoy, lo que estoy diciendo en esa unión? Que estaba a lo mejor un poquito rara o un poquito complicada de visualizar. Lo que estoy diciendo es, a ver, vamos a tomarnos la imagen inversa del de 0, 1. Que aquí lo que estamos analizando son... Todos los puntos que cuando yo les aplico la función seno, caen en el 0, 1. Fíjense que esos corresponden a precisamente esos piquitos, bueno, no son piquitos, pero estas como crestas que tengo aquí. Esta, esta, aquí habrá otra, aquí hay otra, ¿no? Entonces, esos son los intervalos que estamos, que estoy este, poniendo, ¿no? En el caso de la descomposición que puse ahí. Fíjense que uno de ellos es este el intervalo, que es el intervalo 0pi, no Otro intervalo sería este intervalo que es el intervalo 2pi, 3pi Otro sería este intervalo que es el intervalo 4pi, 5pi Y bueno, los análogos para el caso aquí negativo no Entonces, como sea en cualquier caso, vean que la imagen inversa es la unión de este intervalo abierto Con este intervalo abierto, con este intervalo abierto Con el que corresponde por la parte de acá abajo Con el que corresponde aquí en la parte de acá abajo Que es la unión que estoy poniendo ¿no? Y por pues eso quiere decirme que justo no este f de la misma forma no puede ser con esto porque es unión de todos estos intervalos abiertos, ¿vale? Entonces, bueno, si quieren la fórmula explícita, o la fórmula explícita es la que les pongo exactamente las notas. Este argumento intuitivo basta porque aquí se ve que esta imagen inversa la puedo escribir como unión de diferentes abiertos, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue para decir que el resultado correspondiente a este con la imagen inversa no es cierto en general, ¿Vale? Aunque, repito, el de la imagen directa sí es trivialmente cierto, como vimos en la emoción que tenemos aquí. ¿Va? Es ok. Esto es respecto a la noción de continuidad y cómo se lleva con la noción de conexidad. Ahora, les prometí también recordarles qué sucedía con la noción de, este, de, de compacidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona esa con la noción de continuidad? Bueno, pues déjenme eh, darles el resultado correspondiente. Este es un resultado que seguramente vieron ¿no? en su curso de cálculo 3 y, y que también se en análisis, ¿no? Entonces, este, además, como la noción de compacidad, como les digo, es mucho más usual, este resultado es un resultado que seguramente le sale. ¿vale? Entonces voy a pensar si este lo pongo eh, o no en la tarea al rato que arme la tarea con Frank. ¿va? Entonces, a ver, fíjense. Les recuerdo el resultado que quería decirles. Si yo me tomo una función f. No, otra vez, ¿no? Que va de x en un espacio métrico. en un espacio métrico que sea continua, y aquí va la parte importante, y me tomo a un subconjunto otra vez del dominio que sea compacto. Entonces, si yo calculo cuál es la imagen mediante f de ese conjunto compacto, el resultado me sigue saliendo compacto. Otra vez, esta forma como matemática de escribir las cosas se suele parafrasear con la siguiente frase, una función continua. Manda compactos en compactos, ¿vale? Y yo seguro que la han escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, este... La demostración no es nada difícil Recuerden que la propiedad de compacidad es algo que tiene que ver con cubiertas Pues tendría que tomarme una cubierta abierta de FDA, ¿no? Y ver que de ahí puedo extraer una una, este, subcubierta finita ¿Cuál va a ser el truco? Por pues lo que hemos hecho en toda la vida, ¿no? Voy a aplicar la imagen inversa para obtener una, justamente, ¿no? Llevar las cosas en términos de la A Obtener ahí una cubierta de A Que es, que es compacto Ocupar la compacidad para obtener la subcubierta finita Y luego aplicar la F Para mandar eso a la cubierta que me servía ¿No? Para F de A ¿Vale? Este... Y, y bueno, dicho sea de paso Ahí justamente, ¿no? O sea, como tengo una cubierta abierta Para que de ahí pueda yo construir La cubierta abierta para A Voy a ocupar otra vez, ¿no? Con las funciones continuas si solo si, imágenes inversas abiertos son abiertos ¿Vale? Este, es una propiedad que aparece, ¿no? Otra vez esta caracterización como abstracta. ¿Sale? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Hasta lo que hemos hecho acá. Este, de verdad, siéntense si, si, con la... Con la libertad de preguntarme, ¿no? O sea... Eh, creo yo que eso es lo importante de estas sesiones, ¿no? O sea, porque... Muy bien, nosotros podríamos agarrar y mandarles las notas y ya las ustedes, ¿no? Y, y ya nada no más ver dudas, ¿no? Entonces, este... Intentemos aprovechar ambos las sesiones, ¿no? O sea, para que si en algún momento, si en el momento tienen alguna duda, este... Pues, aunque es bien bonito, ¿no? Siempre resolver por uno mismo la duda. Este... Yo creo que la discusión... Eh, de su duda podrá servirles no solo a ustedes, ¿no? Sino o sea, si no a lo mejor a mucha más gente que a lo mejor no pensó lo mismo que ustedes y... Sí, y aprenda algo nuevo, ¿no? Con su duda, o, o a lo mejor tiene la misma duda y le da pena preguntar, ¿no? Entonces, este, pues pregunten, ¿no? O sea, eso es para decirles, pregunten. Preguntar siempre, siempre es bueno. Entonces, ¿Tienen alguna duda? Este, a ver, si siguen ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, eso respecto a compacidad. Eh, otra vez, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes que es muy preguntón, podría decir, a ver, ok, aquí está la imagen directa, otra vez, ¿no? Me gustaría tener una proposición, o sea, saber si cuando yo tengo una función continua, y me tomo ahora un subconjunto compacto del codominio, y calculo la imagen inversa de ese subconjunto, saber si el subconjunto en cuestión, pero ahora en el dominio, es este, compacto. Es decir, en pocas palabras, esa, pregunta, esa persona me preguntaría si, dado una función continua, esa manda imágenes inversas de conjuntos compactos en conjuntos compactos. ¿Va? Y la respuesta al igual que en el caso anterior es no. ¿Vale? Eh, en este caso, eh, el ejemplo, pues no es muy difícil. Pero requiere, bueno, uno de los más fáciles es, por ejemplo, recordar la definición de esto que eh, es la métrica discreta. Este, a ver, les platico rápidamente el ejemplo y ahorita... Eh, les digo un poco más de eso La idea es Podemos considerar la función identidad De los reales De hecho que pueden poner cualquier espacio este, Cualquier conjun conjunto que, que se les ocurra de los reales eh, Y esa función este, identidad La voy a ¿no? pensar como una función Que va de los reales con la métrica discreta a los reales Con su métrica usual ¿no? La métrica que proviene del valor absoluto ¿no? La métrica euclidiana Entonces bueno Resulta ser que como la función esta, la, eh, como tengo en el dominio la métrica discreta, esta función trivialmente tribul va a ser continua, ¿no? porque pues en la métrica discreta todo subconjunto es abierto. Entonces la imagen inversa de cualquier conjunto acá va a ser el mismo conjunto porque tengo la identidad y pues como la métrica es discreta cualquier subconjunto es abierto. ¿no? Entonces este pues por esa razón básicamente esta función es continua. Y fíjense que el punto es... Eh, el intervalo 0, 1 cerrado en los reales con su métrica es, este, usual es un conjunto compacto. ¿Por qué? Pues porque aquí vale, vale el teorema de Heine-Borel. Y el teorema de Heine-Borel me dice que un conjunto es compacto si solo si es cerrado y acotado. Entonces ese este intervalo trivialmente es cerrado y es acotado. Entonces esta cosa es compacto. Sin embargo lo que resulta hacer es que si yo calculo la imagen inversa de ese intervalo que como una función de identidad es el mismo intervalo, este conjunto no es compacto en la métrica discreta Porque en la métrica discreta Si ustedes han hecho este ejercicio Los conjuntos compactos son necesariamente Los conjuntos finitos ¿Va? Bueno, como este conjunto no es finito pues, pues, No es compacto ¿Sale? Este ejemplo es un poquito más sofisticado En el hecho de que requieren conocer más propiedades De la métrica discreta este, Pero bueno, si conocen la que les dije ¿no? Que es básicamente en la métrica discreta Todo su conjunto es abierto Que eso me permite justificar la continuidad o número dos, ¿no? este eh, en, los, en la métrica discreta, los conjuntos compactos son los conjuntos finitos. Conocen esos dos hechos, este ejemplo es perfectamente entendible, ¿vale? Si no conocen es, esos este, dos hechos, pues quédense, ¿no? Con el resultado que es, en general, la imagen inversa de un compacto, bajo una función continua, no tiene por qué ser compacto, ¿vale? Ok. Eh, ya son las nueve. Entonces, este, pero, o sea, como siempre les digo, no, o sé sea, si alguien tiene alguna, alguna pregunta, este, me quedo para responderla, quien se tenga que ir, este, nos vemos el día de mañana porque todavía les voy a decir unas cositas más, ¿vale?, este, que es una definición de conexidad nueva, entonces, eh, si no tiene ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana, este, y, y quien tenga preguntas, adelante, lo escucho ahorita, ¿sí? entonces, sale, ok nos vemos mañana. Pues ¿Nadie tiene preguntas, no? Sale bye. que All Depende de nada más la velocidad. Este es constante. Y la velocidad ya al, no, Pero alfa depende de la velocidad. Depende de la velocidad. Entonces, estos lambdas solo dependen de la velocidad. No dependen de las lambdas.